¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien hoy de lo mejorísimo. Ah, bueno, como saben, ya regreso Ah, bueno, déjenles cuento algo bien extraño Ya llegó lo que es el Gordy B aquí, aquí está, aquí lo tengo, justo lo estoy viendo Estoy muy contenta por eso Pero ocurrió algo extraño Ya ven que, bueno, aquí está Amy como la estamos viendo Pero ahorita subí por ella, por ellas Porque pensaba traerme a las dos Y curiosamente... Marie no está, o sea, sinceramente cuando se perdió el gordo como que dejé de, de tomarles importancia y demás, o sea, arreglaba ese cuarto donde estaban, pero sinceramente ya como que ni, ni me fijaba si estaban o no, y hoy que las quise bajar está Amy, pero no está Marie, no está por ningún lado, lo que encontré fue el cabello por ahí así tirado, pero lo que es Amy, no, es, perdón, Marie no está o sea, no sé, se sacrificaría por el gordo No tengo idea, porque el gordo llegó Y yo no encuentro a Marie Eso está muy, muy extraño Pero bueno, fantasmitas, el día de hoy Vamos a hablar, bueno, más bien Les voy a platicar de un glitch Extraño en Netflix Que me pasó a mí Ahora sí que 100% real, no fake, me pasó a mi experiencia personal en Netflix. Ya otras veces les había traído eh, terror por Netflix y cosas así, pero eran experiencias que les ocurrían a otras personas. Esta fue a mí, a mí, a mí, a mí, directamente. Y la verdad que... Ah, tiene que ver, uno, pues eh, sí con Netflix y dos con una película que yo ya les había dicho que esta película siempre que la veo me pasan cosas raras, siempre. Entonces, quiero que piensen y me digan en los comentarios si ustedes ya tienen también bien identificada alguna película de que siempre que la ven, obviamente de terror, diablo, etcétera, etcétera, les pasan cosas raras. Yo, por ejemplo, si son pioneros en el canal, ya saben que la película que yo vi y desde ahí me pasan un montón de cosas es la de El exorcismo de Emily Rose. Casi no la veo, la verdad es que es una muy buena película, pero casi no la veo porque siempre me pasan cosas bien, bien raras eh, después de que la veo y esta no fue la excepción. Me dieron ganas de verlas y yo dije, bueno, de ver la película pues, y dije, ay ya, tanto Tantos años que hace mucho que no la veo, no creo que pase nada y ¿qué creen? pues que sí pasó Netflix está involucrado porque casualmente la estaba viendo en Netflix Así que, bueno, antes de comenzar con la experiencia que les voy a platicar el día de hoy Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan por allá De hecho, o sea que raro, voy a hablar de Netflix y justo el domingo, o sea mañana de cuando ustedes vean este video Voy a estar sorteando otras dos tarjetitas de Netflix por si ustedes quieren ir por allá a seguirme, les voy a estar contando la dinámica para que ganen, está súper fácil, súper fácil de ganar Y pues tengo, bueno, Instagram, TikTok, ya estoy subiendo un montón de TikToks También, mmm, ¿qué más estoy subiendo? Ah sí, eh, mi página de Facebook, Twitter y demás Suscríbanse antes de que se vayan para que, este, si sí, eh, Marie está perdida no llegue a su casa Ahora sí, vámonos adelante con este video Ok, lo siguiente ocurrió así Miren, yo eh, no estaba, hagan de cuenta, en mi casa, ¿ok? Yo estaba en otro lado. Esto fue como hace unos meses atrás, más o menos. Tuve que salir de la ciudad por cierta cuestión. Y pues ya, o sea, hice lo que tenía que hacer en ese viaje. Y o sea, no fue como que, ay, de vacaciones o así. Sea, no, no, no, tuve que ir a hacer algo y pues... Ya nos quedamos encerrados así como que, pues en, en, el, en el cuarto, ¿verdad? En el cuarto de hotel. Y fue así como de que, pues, ¿qué hacemos? Y vimos que la televisión tenía Netflix, pero no tenía abierta la ninguna sesión. Entonces dijimos, bueno, pues hay que abrir este Netflix. No abrimos mi cuenta, o sea, no, no la abrimos. Ya se abre una sesión y estábamos así como de que, ok, ¿qué vamos a ver? ¿qué vamos a ver? Y de repente vimos así como el exorcismo de Emily Rose repito, no era mi cuenta, ok, no estábamos viendo mi cuenta bueno, entonces ya dijimos, ay no, sí, hay que ver exorcismo de Emily Rose les digo, la verdad es una película que a mí me gusta mucho, es muy buena, si no la han visto, véanla y pues ya, entonces yo así, ay, aparte es un caso real, o sea, cabe eh, hacer la aclaración, es un caso real entonces bueno, ya la empezamos a ver, no sé qué, pero ya era noche, ya era nochecita y pues, cansado del viaje y demás entonces la vimos un ratito y fue así como de que yo ya me estoy quedando dormida. O sea, qué raro, ¿verdad? Cuando generalmente uno ve películas de miedo, pues se le quita el sueño por estar pensando en la película. Y yo así, ya me estaba quedando dormida. Y dijimos, no, a ver, ya hay que quitarla. Este, hay que dejarla aquí, pónganle ustedes que se quedó en el minuto 50. Y pues ya, entonces al día siguiente ya nos íbamos, solo fuimos como que de ida y regreso al día siguiente. Entonces este, cerramos la sesión de Netflix cuando nos fuimos. Y pues ya, ok, entonces ya llegamos. Mira, aquí está el Cordy B. Entonces ya, miren, también extraño a Amy. Entonces, pues ya llegamos aquí a mi casa. Y pues ya, entonces yo, cansada ya del viaje, bla, bla, ya me pongo aquí con mis televisiones, con mi, mi cuenta de Netflix abierta aquí en mi casa. Pasó algo bien raro. Porque yo, ah, ok, déjenme poner Netflix. Empiezo a ponerlo. No saben lo que ocurrió, por qué. Yo no había estado viendo en mis cuentas de nada esa película El exorcismo de Emily Rose. Pues se dan de cuenta que yo abro mi sesión. O sea, bueno, sí abro Netflix aquí porque está la tele y yo me quedo así de... Porque estaba en, ya saben, ¿no? Seguir viendo o verlo nuevamente, no me acuerdo cómo es la sección que ponen. Creo que sí seguir viendo El exorcismo de Emily Rose. Y ya estaba empezada. Y yo así no, no puede ser, o sea, yo la vi y yo dije es una broma esto si la pongo y está justo en donde nos quedamos en el otro lugar cuando no era mi cuenta ni nada de verdad que me quedé unos segundos así, ¿será? y yo dije por pura curiosidad y nada más como para confirmar que efectivamente siempre que yo veo esta película me pasan este tipo de cosas que le pongo play en rea, reanudar o sea ahí para que siguiera minuto 50 justo donde se había quedado porque me acuerdo perfecto que era la escena donde están buscando al doctor eh, que había ahí en, en, el, en, eh, en la película el doctor que había visto que no estaba enferma mental ella está Emily Rose y justo ahí estaba yo así yo dije, no, no es no, no es posible, o sea, de verdad, nadie, porque mi casa se había quedado sola Mi cuenta, pues, no se había abierto donde les dije, o sea, no, no, no es nada como de que Ay, a lo mejor no te acordaste, o algo así, no, no era que no me hubiera acordado Es que no, porque yo no di mi contraseña ni nada, o sea, nada Nadie la pudo haber visto, entonces, ¿por qué estaba ahí? Y yo así Y yo, ¿la sigo viendo? No, gracias, mejor ya no la sigo viendo ya más bien este, la quité y de ahí como que ya, ya, ya no volvió a salir. Pero ¿cómo es posible? O sea, no, no, no, ni siquiera es posible que se haya quedado justo. Yo no la había visto, se los juro que tenía muchos años que yo no veía esa película porque se queda justo ahí. De hecho, quien quienes siguen Twitter, Twitter, eh, vieron esto porque yo les puse un, un hilo de tweets allá por, por Twitter y les puse, oigan, otra vez pasaron cosas bien raras cuando empecé a ver otra vez la película del exorcismo de Millie Rose. Y ahora, cabe aclarar que en, en ese cuarto donde estábamos, ya dejamos de ver la película y yo tengo un sueño bien, bien ligerito, pues en la noche se escuchaba como si temblara la puerta, no creo que le hayan querido como que hacer así como para abrirla, no, más bien como si alguien estuviera caminando muy pesado y como que la puerta medio como que... ¿Ven? Es lo que les digo. La puerta así como que vibraba, hagan de cuenta, sí, Como cuando pasa un camión y así como que se escucha que se mueven las cosas. Así, tal cual, era como se escuchaba. Lo escuché varias veces, pero yo dije, Ay, ya, ya mejor... O sea, más bien, yo ya estoy acá... Pensando de que me van a pasar cosas raras porque siempre me pasan y capaz eso yo lo estoy asociando y pues no tiene nada que ver Pero se lo seguro que esto siempre, siempre, siempre me ha ocurrido Yo ya había escuchado de ciertos glitches o fallos o bugs que hay en Netflix de repente Porque a mí me tocó ver uno pero cuando le puse play se había desaparecido eh, De repente salen como videos prueba o algo así de que tiene números bien raros, así de 9.55, bla, bla, y tú le picas y sí es una imagen, pero al parecer es como para probar algo ahí mismo los de Netflix, o sea, los técnicos, o no tengo idea. Y a mí una vez me salió una así y otra en donde el título, ya ven que sale así como la portada de la película, me salía toda en negro y le ponía y no tenía descripción ni nada, pero sí tenía duración. Y pues ya, o sea, le ponía play y pues ya así como, no, pues Netflix no puede reproducir esto en este momento y sabe qué pero esto fue totalmente diferente, les digo, no era mi cuenta, no era eh, nada que ver conmigo, pues como para que, o sea, no lo abrí en mi celular, lo hablé, lo hablé, abrí, abrí en, esa, en esa televisión del cuarto y eso fue absolutamente todo. Entonces no pudo haber, o sea, ¿cómo fue posible? No sé. Yo creo que más bien... Emily Rose, pues no le gusta que ella y yo tengamos interacción porque sí, eso está muy raro Y si me preguntan, la primera, primera vez que yo vi esa película tendría alrededor de 13, no, como 14 años Fue la primera vez que la vi Yo la vi y me dio mucho miedo, la verdad, porque antes no era tan animada como ahorita La vi, la verdad sí me dio bastante miedo, pero dije, ah, pues bueno Yo en ese entonces vivía, mmm, bueno, más bien estaba sola casi todo el día entonces me acuerdo que ya en la noche yo tenía en mi cuarto una de estas eh, prendedor para, para la luz, pero de ruedita, o sea que tú podías mediar más o menos si prendía eh, tenue la luz o muy brillante. Entonces pues ya apagada, pues le dabas a toda la vueltita y ya. Y yo estaba muerta de miedo, yo decía no puedo dormir, no puedo dormir y yo estaba así en mi cama viéndose el techo y de repente la luz se puso tic en lo más tenue y yo no me moría de, de miedo entonces lo que hice fue cerrar la puerta de mi cuarto porque me dormía con la puerta abierta y en la, eh, las escaleras, la luz de las escaleras siempre estaba prendida por alguna razón, por si alguien quería bajar por un vaso de agua, o lo que sea y yo veía el filito de luz desde mi cuarto pues de la escalera y también se apagó y después se prendió y después se volvió a apagar y ya no prendió hasta que yo me quedé dormida, ya no supe, pero de verdad me dio un buen de miedo Sentí cuando acabé de ver la película así como un airecito, una, una brisa que me, me puso todos los, los pelos de punta. ¡No fue horrible! O sea, siempre me pasan estas cosas. Así que díganme en los comentarios, ¿ustedes les ha pasado algo parecido? Así como ya sea Netflix o así de con alguna película de que siempre les pasan cosas raras. Cuéntenme, los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Recuerden checar videos anteriores porque subo como 4 o 5 a la semana. Y pues varios en TikTok y demás por si pues quieren ver contenido extra. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente video. Les mando mil besotes. Y el gordito también. Ugh. Bye, Gon.